viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario del evangelio según san marcos capítulo 6 versículo del 14 al 29 en aquel tiempo como la fama de jesús se había extendido tanto llegó a oídos del rey herodes el rumor de que juan el bautista había resucitado y sus poderes actuaban en jesús otros decían que era elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos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 El tetrarca Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan Bautista resucitado. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. De la muerte del Bautista habla también Flavio Josefo, que le atribuye al miedo que Herodes tenía que pudiera haber una revuelta política incontrolable, en torno a Juan, Marcos nos presenta un motivo más concreto. El bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes apreciaba a Juan y a pesar de, esta, de esa denuncia, y lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo que no le correspondiera. Él tiene que crecer, decía Juan, y yo disminuís. No soy digno de desatarle las sandalias. Cuando fue el caso, denunció con valentía el mal, cosa que cuando afecta a las personas poderosas, suelen tener fatales consecuencias. De la misma manera que Jesús es condenado por cobardía, así fue la muerte para San Juan. Y esta es la suerte que corren muchos de nuestros hermanos a manos de personas buenas pero cobardes. Hombres y mujeres que saben que lo que hará es una injusticia, pero ante el temor de perder su buena fama, su posición, su trabajo,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 Ajo, ...son capaces de cometer las peores atrocidades. Nosotros no estamos exentos de experimentar esta cobardía, pues nuestra naturaleza es débil y ante una situación extrema podríamos correr el riesgo de traicionar a Jesús y su Evangelio. De ahí la importancia de la oración y de la vida de intimidad con Jesús. Él decía, velen y oren para que no caigan en la tentación. Cuando se presenta ante nosotros una situación de injusticia, no hay lugar para la cobardía. El amor a Cristo nos apremia y habrá llegado el momento de mostrarnos verdaderamente como cristianos. ¿Estás preparado? Muchos dirigentes en el mundo siguen confundiendo a Jesús como un Dios hecho a la medida de sus intereses. Un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas tiene asegurada su carrera. Un verdadero profeta lo que tiene asegurado es la persecución y frecuentemente la muerte. También si su palabra profética apunta a la justicia social, como la ética de las costumbres, cuántos mártires ha habido y sigue existiendo en la historia. Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte. Pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético, a anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal ahí donde existe. Lo haremos con palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente. Que el Señor los bendiga.